Hola, les habla Angie Paola Morales García, señorita Granada 2013-2014 y los quiero invitar a nuestro festival versión número 20 y decimocuarto reinado nacional e internacional de la cosecha llanera del 15 al 19 de agosto. Granada Veta los invita al 20avo festival y 14avo reinado internacional de la cosecha elagándolos de cultura y folclor de esta magnífica fiesta llanera. Artistas invitados, Kevin Roldán.